Antes de empezar con el video, te resumo lo nuevo de la versión 1.19.70.23 beta, se añadió por fin la arqueología, la brocha, los jarrones, un bug en el huevo de gallina y el sniffer, así que, vamos con el video. El bug está en la textura del huevo de gallina, que tiene la textura del huevo de tortuga. Esto no sé cómo se usa.